Día, cerveza. Día, 909. qué bien, Ay, después de muchos días de no tomar cerveza, vamos a probar la cerveza vietnamita. A ver qué tal está. Estamos en un restaurante donde nos van a servir 11 tiempos. ¿De eh, dónde? Yo creo que sí llegamos a las 11 Sí. Estamos en Danang. Eh, está bien padre el pueblito. Ahorita Vietnam muy bien, también con las compras. Salud. salud chin chin esta es nuestra mesa somos del bus 18 Ahí hay otras mesas hay otras mesas este es un restaurante tradicional y como dice Mari son 11 tiempos ya los van a ver el primer tiempo como para Maris una sopa no ¿Qué tal está, Mari? Está buena. Como la consistencia como un poco... ¿Es como de cerebritas? Ya se hizo un... Una gran comelona. Bueno, Hay de todo, de todo, de todo, verduras, pescado, calamares, camarones, este, carne, arroz blanco, cerdo, pollo, de todo. Pero me ha dicho llamada por teléfono. Pues todo. Nos llenaron la mesa y siguen y siguen y siguen llegando los platos. Tenemos mucha chamba. Te retiro porque tengo chamba. Estamos en el restaurante donde nos dieron la comida que incluía el tour. No sé cómo se llama. Creo que se llama Amigo Café o algo así. Hay una cascadita. Ahí la Mari sacando fotos. Salud de la GoPro. No. No. No. No. Sí. Sí. Sí. ¿Ahora te hacemos una cápsula? Una cápsula. Ah, mira, está el río. Este río Hanoi. Hanoi. número? grupo? ¿18? ¿18? yes. Hola pues Estamos en un restaurante aquí en Montana y al lado está el río está muy bonito porque tiene un jardín enorme, la arquitectura es como francesa colonial francesa colonial está el río sí, está el, el río Hanoi Hoy. La comida muy rica comida nos, nos gustó nos mucho. Gustó. Se llama Brother Café. Hay un estanque para los Zapos. sapos. Cartel de los sapos. vamos ah. caminando. Y es uno de los mejores restaurantes de Danang. Eso nos dijeron. Eso nos dijeron. Ma. Pero la verdad Pero es que la está muy la bien. La... Está bonito. ¿eh? Sí. Ya ven que el vietnamita es como el español. Ya entiendo, vietnamita. Un puente, un ponte, ponte vecchio, las cartitas, El detalle de las florecitas, para señora Mari. Esto de noches de estar muy coquetón. Ahí está nuestro grupo. Ah, foco, foco, foco. Ahí está foco. Y esto es... En Danang, el Brothers Café, aquí en Danang. Ah, no, perdón, estamos en Haipo. Una parrilla, más ¿no? sí. bien, en la mesa, está caliente. Se en la comida, y se conserva caliente, en, en esta parrillita. También otra cosa es de que la orden se la toman con un aparatito.